Gracias, Yerjan, gracias, Francis, gracias, muchachos. te chocolate? Vengo muy, eh, chocolate? No, no, no, no ah, algo ah, mejor que el chocolate. Ah, qué bien. Eh, qué, yo vengo hoy muy light. Yo vengo muy light. Gracias, mi querido chao. Nos va a servir un chile de chocolate mientras tanto. Miren, eh, es, es triste algunas cosas que pasan, sobre todo cuando uno ha sido seguidor. Uno ha estado pendiente de un artista, de un compositor, de un director de orquesta, de un maestro al piano. Bueno, es triste uno ver cómo termina la vida de esta gente. Tite Curé Alonso, Catalino Curé Alonso, mejor conocido como Tite, decía, tenía un dicho, tenía un... Bueno, para ponerlo en contexto, Tite Curé es el compositor de aquella canción que cantó Tito Rodríguez que se llama Tiembla. Cada vez que me ves, yo sé que tienes. Y también es el compositor de teatro de la luz, un magnífico compositor. Él tenía una frase que decía. Cada vez que me ves, yo sé que tienes. Sí. El misterio de ti. Que yo no entiendo. Él tenía una frase que decía. Mono, oye, oye, la, oye tata. la frase, oye qué frase tenía ti Te curé Mono amarrado peleando con león suelto. Ah. Imagínate tú. Mono barrado peleando con León Suérez. Sí, lo digo porque en Puerto Rico, hace, en el 2015, falleció Rafael Levy Suero. Mejor conocido como Rafi Levy, un magnífico pianista, director de orquesta, que tuvo durante 46 años, oigan eso, 46 años, un único cantante en su orquesta, La Selecta, la famosa orquesta La Selecta que se llama Sammy, Samuel Marrero, mejor conocido como Sammy Marrero. Yo le voy a recordar a ustedes, envía la tablet, ojalá y me la, me la puedan colocar, un, un, un poquito de una canción famosísima, de una salsa famosísima de esta orquesta, que se llama El Buen Pastor. No sé si lo tienen los muchachos ahí. Fue un mensaje que yo envié, que ya no lo leyó, porque lo dejamos para este momento. Bueno, mientras ellos lo buscan... Yo lo que, lo que le quiero traer el contexto es que Sammy Marrero, cuando muere Raffi Levy en el 2015, decide, bueno, des, eh, la familia de Rafi Levy decide disolver la orquesta La Selecta y él comienza a, a cantar con su grupo, con un grupo que armó, una orquesta que armó Sammy Marrero y orquesta, así se llama. ¿Y qué va a cantar? Bueno, lo, las canciones que ha cantado durante 46 años, sí. que son la mayoría composiciones con, de Raffi no, de Rafi Levy, exacto y la familia lo demandó ah, ya. lo demandó por un millón de dólares finalmente al final Rafi Levy eh, eh, Sammy Marrero tuvo que llegar a un acuerdo con la familia porque parece ser que la situación era inminente óyelo ahí ese es el buen pastor la gente se recordará de este tema ¿vale? mírenlo ahí Cuando usted oye la voz de Raffi Levy, de Salud perdón, usted recuerda a Raffi Levy, porque hay, hay, hay un nudo, hay una relación tal que desde que uno oye esto recuerda a Raffi Levy. Bien, ok. ¿Qué, lo, ¿Qué pasó? Él tuvo que llegar a un acuerdo porque el tribunal le iba a dar ahí, como decimos aquí. Llegó a un acuerdo de 50 mil dólares en efectivo en ese momento para firmar una... y se comprometió, oye esto Francia se comprometió a no cantar las canciones de Raffi Levy. Es decir, un cantante como ese que ustedes estaban escuchando ahí, un hombre de 70 y pico de años, pero con cuarenta y pico de años cantando para una orquesta se quedó sin repertorio. Wow. Sí, porque no puede cantar. ¿Qué es lo que iba a cantar? Lo que cantó durante 40 y pico de años. ¿Y qué le prohíbe la ley en Puerto Rico? Le prohíbe cantar las canciones de Raffi Levy, que era las que él cantaba. Oye eso. O sea, él va no, a tener... le dio, no le dio un, una oportunidad no, no, por ser intérprete no, de las canciones. No, no, no, porque parece que Rafi Levy las registró todas, pues eran de él. No, realmente. obviamente, pero la él... registro, eh, le da, le dio la oportunidad de que la cantara. Yo pienso que Entonces, un... ¿qué va a pasar cuando nosotros reproducimos las canciones cantadas por él en los momentos que Rafi Levy lo, lo, estaba en vida? Está prohibido. Pero en la radio. Pues sí, entonces vamos a, a, sí, sí, a, sino, a borrar la historia exacto. musical. No, no, porque tú sí puedes tenerla en tu celular. Eh, ¿Y en las emisoras? No, no se no puede, puede. No se puede. Es o sea interesante que, el derecho de autor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero oye, a mí me luce que hubo un tema de maldad, porque tú sabes que la ASCAP, ah, la ASCAP que es la Asociación de Compositores y Arreglistas, uh -huh. eh, que es de nivel mundial. Entonces, ellos. La ACA te, te cobra todos los años, o no sé si cada cierto tiempo, te cobra un aquí. El Ministerio Público ha metido preso, deteniene gente por deuda de, de, de derecho de autor. Uh -huh. Aquí Habrí, en habría que averiguar. Y, y no te dan oportunidad. Eso es la rabasada más grande que yo encontré. Pues mira, la ASCA lo que hace es que te, te cobra una cuota, no sé si anual o cada dos o tres años. La cuestión es que se vence. ¿Tú sabes lo que hizo la familia de Rafi Levy? que mientras, mientras Razzami Marrero estuvo cantando y, y, y todavía la, la estaba vigente la membresía de Rafi Levy en ASCAP, él se, se, siguió cantando porque él le pagó a ASCAP el derecho de autor, que era lo que, lo que luego le llega a la familia, que es lo mismo que pasa aquí con la Asociación de Músicos Cantantes y Compositores. Bueno, que es lo que yo te digo, que esa, la onda aquí uh -huh. eh, ha llevado una especie de, de trayecto con algunos abogados que han logrado... Eh, hacer negocio pero primero hacen prisión preventiva uh -huh. y negocian para salir pagando claro. y comprometiéndose a pagar, que es un abuso. Mira, cuando se venció la, cuando se venció es la un abuso, abuso y la membresía de Rafi Levy ellos decidieron retirar esa membresía, la familia eso quiere decir que quedó en manos de la familia el derecho de autor, no de ASCAP, y ahí mismo le prohibieron a, a, a, a Sammy Marrero que cantara las canciones de Rafi Levy y ahora la solución ha sido precisamente esa Guardar 50 mil esa. dólares 50 mil dólares y que no cante en territorio norteamericano ni de Puerto Rico las canciones de León Ah porque venga para República Dominicana exactamente eso mismo estaba yo pensando pues vamos a que venga para pa pa, pa República Dominicana porque mira <risa> mira ese sí es un hombre ese sí es un hombre reconocido un y recordado en este llamado, país a, a, nosotros, a, a don a Marrero señores vamos. Que venga a República Dominicana, que aquí hay trayectoria, porque precisamente Tito Rodríguez eh, internacionalizó esas canciones. Sí. Que la verdad es que, óyeme, son exquisitas. Sí. Entonces, bueno, pero no podemos permitirnos que las nuevas generaciones desconozcan. Claro, no y esos temas. Esa, ese el, talento. El, el buen pastor, ese es un tema precioso. Y así como ese, hay muchísimos temas de Rafi Levy, que son todos cantados por Sammy Marrero. No tuvo otro otro otro cantante que no fuera pues Sammy ese. Sammy hay que traerlo para República sí, Dominicana, para... Bueno, es triste, es doloroso. Para que se queden nada más mirando desde Puerto Rico los... Sí, es triste, es doloroso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, una gente que uno ha visto, esa había una hermandad bastante buena. Entre es, ellos, bueno. es como que tú veas que Bobby Cruz y Richie Ray se separen y terminen enemigos, como pasó con Rubén Blades y Willy Colón. O sea, eso como que a uno le choca, le duele, porque son gente que uno se ha pasado años viéndolo, siguiéndolo, disfrutando de sus de, de su, eh, condiciones artísticas para luego ver esa relación rota. Entonces, es de, en definitiva, es doloroso, es triste que esto haya pasado al, al gran Sammy Marrero, que no puede cantar las canciones que han sido sus canciones durante 46 años. Lame, lamento eso. Pero bueno, ojalá y podamos localizarlo y que venga para acá a vivir, ¿verdad? Claro. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes.